Bueno, bienvenidos todos. Estamos en una navegación comentada en un recorrido virtual de la pieza Tacto 3D del Laboratorio de Escena en Red dentro del programa de creación de experiencias afectivas dentro de lo virtual, mejor conocida como Geometrías Sensibles, del Centro de Cultura Digital. Entonces estamos con el Laboratorio de Escena en Red, conformado por Mel, Sejo y Ale. Asimismo estamos con Dorian Ríos y Canexa Zapata, de Sony Hipermedial del Centro de Cultura Digital, y comenzaremos una navegación para compartir lo que es la experiencia colectiva de activar esta pieza. empezamos explorando cómo podíamos hacer una obra, una puesta en escena a la distancia. Primero nos enfocamos hace un año en ver cómo podíamos comunicarnos entre bailarines, entre todo el equipo de coreografía y música y si era posible poder bailar en este en este modo, ¿no? En este como nuevo medio, en cuanto a que cada quien estaba en un lugar diferente y cómo nos comunicábamos corporalmente y también por voz o como pudiera ser, eh, justo, ¿no? Por internet, a la distancia y que necesitábamos. Y ya que logramos eso y hicimos una obra en vivo y a la distancia, hoy le, le llamamos como escenario virtual, fue que también... Quisimos empezar a explorar como una segunda etapa cómo, se, cómo el público puede interactuar, ¿no? Dado que en estos espacios virtuales, pues se presta para eso, ¿no? no nuestra intención no era crear el teatro, pero en, en internet, ¿no? O sea, era ir un poco más allá, como qué es lo que este medio nos da y poderlo ir explorando para ver qué es lo que funciona, qué se quiere, qué se puede, qué no, y así crear una obra que, en la que el público pueda interactuar y darle otra, otro, no sé, expandir la experiencia. ¿no? Y bueno, pues sin más que agregar,